Claro que sí, que todo entra por los ojos Primero, que todo lo que vos ves En el momento de consumir Primero te tiene que seducir Y para eso hay todo un proceso de trabajo Pero yo no lo voy a explicar Lo va a explicar ella Le vamos a dar la bienvenida Deciré, ante que era coach ella empresarial, hola, deciré cómo estás. Hola, Cari, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. Yo muy bien, acá desde Córdoba. Se ha venido el invierno a Córdoba, Cari. Está muy frío. Bueno, te cuento que acá en Pinamar también, está frío, frío. Pero bueno, no importa, es parte, ¿no? Es parte de, de, de esta época. Sí, sí, Tal cual. Bueno, deciré, esto es muy importante porque a veces cuando los emprendedores están, Ay, voy a lanzarme mi producto y todo, es algo que tienen que tener en cuenta y mucho. Sí, Cari, eh, está en tendencia ahora cualquier cosa que compramos viene en un packaging, compremos por internet, compremos en el supermercado donde compremos, el envase del producto es sumamente importante así que bueno les traigo así como pequeños tips a los emprendedores eh, para tanto para aquellos que ya tienen un envase eh, que les pueda servir para mejorarlo o para cambiar o para ver eh, cómo puedo hacer para agregarle un poco más de valor a mi envase eh, este este valor agregado de la venta eh, y para aquellos que, está, que no tienen envases y que dicen bueno a ver eh, qué tipo de envase es el que más se adapta a mi producto. Eh, así que bueno, arrancamos. Arrancamos. Lo primero a tener en cuenta, Cari, eh, es que al diseñar nuestro packaging, siempre eh, le tenemos que dar algún tipo de valor emocional. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, todos hemos eh, vivido ese, ese despertar de la emoción cuando recibís algo, eh, Yo sé, hasta, hasta lo más simple, eh, ¿quién no ha ido al famoso MAC de comida rápida eh, y recibiste ahí tu hamburguesa y tenía un cartelito que decía hecho para vos? Eh, a eso nos referimos con darle un valor emocional. Eh, por ahí el, el envase no dice nada, ni, ni, ni qué pediste, ni de qué está hecho, eh, sino simplemente tiene una frase, un dibujo, eh, nuestro pequeño eslogan eh, ...una pequeña historia de dónde viene eh, ese producto... Eh, ...a eso nos referimos con un base que genere una conexión... Eh, ...ahí en la emoción del consumidor... ...porque esto sin duda va a generar un valor agregado... ...a la hora de que nuestro cliente nos vuelva a elegir... ...porque ha conectado ahí con su emoción... Y, ...y ha conectado con nosotros, con nuestro producto y con su emoción. Lo segundo a tener en cuenta es que nuestro envase se ha pensado de manera inteligente. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos que nuestro envase sea reutilizable, que sea un envase que no llegue a la casa de, de, de, nuestro, de nuestro consumidor nuestro consumidor lo tire, lo deseche. Pensemos en las famosas bolsas ecológicas que hace ya tendencia, hace muchos años ya, que la, principalmente las marcas de ropa, Sí. Se empezó a utilizar la bolsita de cartón, la bolsita ecológica, esa bolsita que uno no tira y que después pensemos que esa bolsita... Eh, que llega a Cari, que Cari sale a hacer las compras con esa bolsita tan linda Calcán. y que ahí la vio la vecina, el vecino dijo ¡Ay, vos compras acá! ¡Qué linda esta marca! Eh, te, te llama ahí la atención, preguntas. Y no solo eso, la tenés ahí y la miras y la ves y es como una manera de que el cliente nos tenga ahí presente y nos mire y nos recuerde. Háblese eh, de una bolsita ecológica o hasta la misma caja que te sirva. Eh, que mandemos el producto, que sirva, que lo puedan, eh, lo que no se descarte, que, que hay que el consumidor nos no tenga ahí en la casa eh, y que ahí le dé le su apego también a, a, a nuestro packaging. Eh, eh, decidé, otras... Quiero de, quiero decirte algo con respecto a esto, ¿no? Porque también a veces puede ser, eh, vos mira hay una bolsa que a mí me llamaba la atención de una casa que vende ropa extra-lash, ¿no? que es para para otras eh, para otro tamaño de, de cuerpo no pero sí. esa bolsa vos quizás regalás algo no es usable vos mirá lo porque claro te trata eh, parece para gorda o para para gente ah, entonces claro. eso hay que tener en cuenta que sea ojo cuando sí. se le pone las frases no, extra ropa, porque sí, está bien, se vende ropa quizás para mujeres con, con sobrepeso, pero después no la sacas a la calle. Y La bolsa quizás es divina, pero no la sacas a la calle. Entonces, eso es para tener en cuenta qué se pone en el en el, la bolsa, ¿no? Siempre siempre, cari, eh, te, hacernos esta pregunta, ¿qué sentiría yo si recibo esta bolsa? ¿Qué claro. sentiría yo si recibo este envase? Cambiar un poco de roles y ponernos también en el rol de consumidor, ¿Cuándo va a recibir el, el producto y qué sensación le, le va a generar. Fíjate que otro de los puntos que también, eh, también pensé para hoy, es eh, hablar también un poco de que nuestro, nuestro, diseño, nuestro diseño sea universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros, por ser innovadores, eh, por, o, o también por ser inexpertos, eh, nos puede pasar estas cosas que vos decís, asociamos nuestro producto a tipos de en, empaques o embalajes que no están comúnmente asociados con el producto que vamos a comprar. Por ejemplo, si nosotros decimos, si yo pienso, voy a comprar zapatos, pienso en una caja de zapatos. Si voy a comprar una, si quiero comprar galletas, pienso en un paquete de galletas. Entonces, no, no asociemos eh, mal lo que queremos decir con nuestro envase, porque la mente de nuestro consumidor ya tiene envases para cada producto asociados, porque cuando uno piensa que quiere consumir algo, ya está viendo en, en, en, su, en su cabeza eh, el, el envase. Eh, y no el producto en sí porque como decimos la, la primera eh, impresión que uno tiene con el producto es el envase es en donde viene entonces por ahí tratar de no, no pecar de innovadores eh, o, o de que no sé o de originales también y hacer un envase que sea sí que sea llamativo eh, que, sea, que sea vistoso todo lo que vos le quieras poner pero siempre pensando que el consumidor lo va a asociar al envase con el producto. Entonces, por ahí sí, vos, vos me decías recién, y sí, la bolsita de XLI. la verdad que yo esa bolsita no la voy a usar porque no quiero salir con esa bolsa porque no me gustó. Entonces, pensemos de manera inteligente en nuestro envase y, y también lo asociemos al envase al producto. A mí me pasó una vez que, que fui a, a tomar un café y uno eh, o sea, uno asocia el paquetito de azúcar que tiene, y yo pedí azúcar, y dice, chica, ¿la tenés en la mesa? Ah, pero eso no asocia que eso era azúcar. Entonces, claro. a eso me refiero con que también claro. tenemos que asociar el producto que vamos a vender, con el envase que vamos a vender. Y ojo, Cari, que también tenemos una onda una onda verde a nivel mundial, onda ecológica, onda vegana, onda que también nos tenemos que subir a eso. Si, claro. si nuestro producto está, está abocado a, a gente joven, a gente todos, todos jóvenes y no jóvenes también en esta era, estamos como un poco involucrados al en ambiente. Entonces, tratemos de ver qué tipo de cosas puedo, que sean ecológicas, que sean reutilizables. Puedo agregarle también a mi envase. Y ojo que este tipo de cosas son buenas y nos pueden generar eh, bajos costos a la hora de elegir el envase. mira yo hace un tiempo eh, fui acá a, a la Sierra del Coro, donde hay muchos artesanos sí, y emprendedores. Eh, muy lindo. Y había una casa de dulces. La, la chica que las vendía utilizaba todas las bolsas en donde a ellas le venían supuestamente eh, la, las verduras, las, eh, no las verduras, las frutas para los dulces, y las cocía y hacías las bolsitas que después te daba con el producto que vos comprabas. Y con una hermosa tarjetita que decía que esa bolsa, de ahí había venido la materia prima que vos te estabas llevando, me pareció una genialidad. Total. Digo, esta chica tiene un costo bajísimo eh, en lo que es hacer un envase que daba súper, súper lindo, súper artesanal, súper bonito, eh, y, y uno se lleva ahí como ese, ¡ay, qué lindo esto! Cómo como, como ayudan a la ecología. Uno se sentía también como parte. Tal cual, de eso. tal cual. Mirá y, qué importante, y bueno, y por... ¿no? Estar atento hasta en, en ese, en esos detalles que que quizás sí. te gastas fortuna en algo que tal vez tiene más valor lo que, lo que vos es estás bien. diciendo y está ahí. Exactamente, ¿qué tengo yo en mi proceso de producción si fabrico algo que lo que lo pueda reutilizar? Eh, que sea también para para mi envase, eh, y no solo voy a ayudar a la ecología, sino también a, a mi economía. Ahí Porque el tema del envase, Cari, también eh, tiene un, un alto porcentaje en el costo de, de nuestro producto claro. y lo tenemos también que tener muy en cuenta. Eh, y, y por último, también otra cosa que también se ve mucho en, eh, en, en los envases es que eh, traer eh, recuerdos a los envases, cómo conectamos a la persona con, con... por ahí con su niñez o, o con cosas que se usaban antes. Eh, si no lo usaba yo, lo usaba mi abuela, lo usaba mi mamá. Eh, mira, hace, eh, hace un tiempo yo cuando eh, veía esto del envase, eh, conectaba yo. Una vez compré un libro eh, de, de un actor independiente que me vino envuelto como si me los libros antes con un papel que era reciclado, con un hilo hay una linda tarjeta, eh, y yo cuando recibí el libro, eh, a mí me llevo al, a la infancia, me llevo a mis abuelos y a los libros de mis abuelos, eh, que, que, que siempre utilizaban papel para envolver, para envolver todo, porque, porque antes eran así, y dije, qué lindo, y me generó ahí como, como, como una emoción y una conexión. Eh, entonces, eh, eso también es importante. ¿Cómo...? puedo yo ahí generar eh, esa conexión eh, con, con la persona, con el antes eh, y, y con sus recuerdos y con, con sus memorias. Eh, es muy, muy importante que el emprendedor tenga en cuenta el envase con que va a tener su producto, sea que su producto tenga un envase primario, Cari, uh -huh. que sea, por ejemplo, si yo hago un comestible, hago unas galletas. El primer envase va a ser el envoltorio que le voy a dar, como también un envase secundario que sea la bolsa con que voy a entregar. Y siempre, siempre ver al envase como un valor agregado a la hora de vender. Siempre mi envase me tiene que dar valor, me tiene que aportar algo a la hora de vender. Ya sea que llame la atención, o, o ya sea que yo venda por internet, y, y, y la gente no, no vea mi envase, pero sí lo reciba. Porque no es lo mismo que yo reciba una ropa en una bolsa cualquiera a que yo reciba mi ropa en una linda bolsita con un lindo perfume con, con una tarjetita que diga, hecho para mí. Eh, esa, esa conexión que buscamos con el consumidor hace que ese consumidor, nos vuelve a elegir, nos vuelve a elegir porque sienta que nosotros lo sentimos importante y que hacemos todo también por él. Y, y, Cari, otro, otro tip también que está bueno para, para Además, saber. perdón, es que no puede... eh, esa, sí. o, o que te deje, ¿no? Una cajita, más allá de la bolsita, esa caja sí. que la usas como alajero, que la usas para el té, o para trasladar el mate después ahora que uno va con el mate para todos lados, eh, todo y eso sí. que como que se use, que sea el regalo, y que a la vez vos le des otra utilidad, ¿no? Exactamente, y también, Cari, que podemos, eh, también lo que personifique el envase, es tener en cuenta también eh, los, los que yo le digo, los días de, viste que... Siempre viene el, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, la época navideña. Está bueno también poner pequeñas cositas eh, que hagan que, ay, bueno, lo preparamos para el Día del Padre, hicimos, eh, no sé, un color, una tarjetita especial, eh, algo, eso también eh, personifica mucho mucho a la hora de, de, de recibir ahí al, eh, el, el, el envase y uno verlo y dice, ¡ay, qué lindo! Era para papá, ¡qué lindo! Era para mamá. O época navideña, es todo rojo y dorado, ¡qué lindo! Eh, eso, Cari, también pequeñas cositas que podemos tener en cuenta en, en nuestro envase que hagan que el envase sea totalmente diferente... Eh, pero a su vez sea personificado para, para cada día o para, o para cada época. Y esto, sin duda, también es un impulso eh, a, a, la, a la hora de vender y de que nuestros, nuestros clientes los elijan. Así que, bueno, Cari espero que les, les haya súper servido, eh, que les haya ahí generado esas, esas dudas eh, a, los, a, a los emprendedores para pensar, ¿qué puedo hacer yo?, con mi packaging, si ya lo tengo para mejorarlo y para que me dé ahí valor a la venta. Y si no lo tengo, pensar muy bien, de manera inteligente, cuál es aquel envase que más se adapta a mi producto y a lo que yo quiero vender. Maravilloso como siempre. Bueno, gracias, Decide. Cualquier consulta ahí te la vamos a estar pasando, ¿sí? Gracias, Karin. Un beso a todos. Hasta el próximo encuentro. Así pasó, deciré, antes que era por la tarde del magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde.